8 señales de que estás con un amor egoísta. Un amor egoísta es de esos que te quieren cerca, pero no a su lado, que quieren estar felices, pero no contigo, que te quieren solo, sola, pero de vez en cuando contigo. Un amor egoísta que solo toma de ti lo que necesita y luego se marcha, vuelve a sus asuntos y actúa como si tú no existieras. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has preguntado si no estás con alguien que te hace sentirte vacía a vacío? Si este es tu caso, y si lo has experimentado, entonces quiero invitarte a que veas este video donde te daré las señales que te dicen que estás con un amor egoísta. Una vez que identifiques estas señales, deberás tomar la decisión de corregir la relación o en su lugar, terminar con ella para siempre. Y antes de empezar, quiero hacerte una pregunta rápida, ¿de acuerdo? ¿Sabes por qué la gente usa anillos de compromiso en sus bodas? ¿Conoce su origen y la razón por la que existen, no? Entonces mira todo el video, porque al final te diré por qué usamos anillos de compromiso al casarnos. Su origen te sorprenderá. ¿Listo entonces? Entonces, ¡vamos a por ello! Número 1. No tiene interés por tus sentimientos. No importa si de verdad estás contenta con la relación, no importa si te sientes satisfecho, realmente esta persona ve en ti más una transacción que una relación de amor, donde solo se preocupa por su propio bienestar y sus propias ideas que las tuyas. No te pregunta si te sientes bien, no se interesa en ti, en su lugar ignora tus emociones aun cuando estas son tan evidentes, cuando estas parecen verse a miles de kilómetros. Cuando estás triste y tu tristeza es tan fluorescente que se puede ver hasta en la noche y aún así, esta persona no hace ningún esfuerzo por preocuparse por ayudar o curar tus males, en algún momento y en este canal, hablé de que una persona que te ama, es aquella que pudiendo evitarte un dolor, no lo hace, es porque no te ama, y justamente lo mismo aquí, a veces... Tienes un día de mierda de esos en que llegas a casa y que estás a que se te desmantela el alma y esa persona simplemente pasa frente de ti y ni siquiera hace un esfuerzo por preguntarte ¿Te sientes bien? ¿Ya comiste? ¿Te pasa algo? ¿Te sientes solo? ¿Necesitas que te traiga algo? ¿Un té? ¿Un helado? ¿O prefieres que te preste atención sin interrumpirte, solo escucharte? Si esa persona no se interesa en eso, entonces, por definición, es una persona centrada en sí mismo, en sí misma. Número 2. No contribuye a la relación. No tiene ningún interés en que la relación tenga algún norte. Cuando quieres hacer planes para pasarlo juntos, resulta que él, el, que ella, ya hizo planes por su lado y que sin tomar consideración de ti, simplemente planifica como si tú no existieras o si éste no estuviera dentro de una relación. Cuando hay una necesidad de arreglar la relación, éste simplemente la evade, no hace esfuerzos por arreglar los desperfectos de la casa, no se presta a que las habitaciones estén limpias, regularmente es evasivo, es evasiva, regularmente eres tú quien tiene que cargar con todo, desde las labores de limpieza hasta las labores de conciliador, ya que debe ser tú quien tiene que dar el primer paso para resolver los problemas, ya que el otro es vago y perezoso en empezar él, en empezar ella. No contribuir a la relación ya es un claro ejemplo de que la otra persona solo quiere algo de ti, y una vez que lo consigue, se marcha. Algo así como el vacacionista irresponsable de Semana Santa, que llega a las playas, hace un relajo, deja latas y basura por las propias playas que visitó, y luego se marcha dejando todo ese desorden sin limpiar. A veces dan ganas de decirle, bro, mejor quédate en casa, no salgas. Pues sí, Así o más o menos es la persona que no contribuye, solo come y se va. Número 3. Huye del compromiso. Cuando tú le preguntas qué somos, simplemente no sabe qué responder, evade la pregunta o sencillamente dirige la pregunta hacia otra parte. Es regular que una persona solo esté obteniendo de ti algo, quizás un favor político, un puesto de trabajo, un privilegio dentro de la empresa o simple y llano placer, ya que quizás sea muy tacaño para pagarse un acompañante prepago y te prefiere a ti por no tener que desembolsar. Diablos, eso es duro. Es duro, pero existen mujeres, existen hombres que solo ven objetos ahí donde existen personas. Entender qué somos para el otro es elemental porque de ello depende que seamos personas más centradas en lo que queremos y podamos librarnos de malas compañías. Número 4. Coquetea enfrente de ti con otras personas. Alguien dijo por ahí que el amor no es ausencia de deseo, pero sí es presencia de respeto. Es decir, uno puede anhelar y desear a otra persona mientras tiene pareja y contener las ganas de consumar el deseo, porque el respeto hacia la relación es más sólido, más fuerte y más potente que un pasajero deseo de poseer a un cuerpo. Pues bien, una persona que te ama de verdad tiene ese aspecto bien claro y entiende que el respeto hacia la relación es más importante que cualquier deseo pasajero, una persona egoísta le da rienda suelta a sus instintos, porque para él, para ella, tú no existes, tú no importas y realmente poco le importa quedarse sin ti, solo le interesa autosatisfacerse y lo último que le preocupa es que tú estés feliz con la relación. Es duro de asumir esto, pero vamos que es posible si prestas atención y te das cuenta si de verdad te quieren o solo te usa. Número 5. Te engaña Como lo dije en el punto anterior, se trata de una persona que tiene una predisposición a entregarse a sus apetitos más irracionales y primarios, por lo tanto, no tiene ni siente empatía por ti. En el fondo, es un psicópata que no siente, que no puede experimentar el dolor ajeno y por eso hace lo que hace. La psicopatía en sí misma es solo la ausencia de sentir el pesar ajeno, cuando una persona que te dice amar, no le pesa lo que te pasa y no se pone en tu lugar, quizás en lo profundo es que no signifiques nada para él o para ella, es duro de afrontar, pero la persona que te mira con tanta ilusión y convicción, quizás en el fondo te está mintiendo. Una señal de que no eres amado y no eres amada, es que esa persona simplemente te engaña, te es infiel, y por mucho que trate de decir lo contrario, sus actos lo delatan. Número 6. Te usa. Esta parte es interesante porque es la mezcla de las señales anteriores, a veces te pide dinero prestado, a veces te cobra a ti por un servicio más caro que el que habitualmente cobra, recuerdo la historia de una mujer cuyo marido era un transportista, cuando ella quería hacer algún proyecto personal como mover muebles o traer algo de fuera, él regularmente se aprovechaba, se cobraba un precio alto y en muchas ocasiones la mercadería venía incompleta, sin embargo cuando él trabajaba para otras personas, a veces él terminaba por cobrar menos de lo que regularmente pedía, ella en muchas ocasiones callada vio como él aceptaba trabajos mal pagados, mientras que a ella le cobraba exageradas cuotas de transporte al, al final ella se dio cuenta de esa actitud que se vio reflejada en otras cosas donde él a veces ni siquiera le pasaba a ella la parte del gasto de la casa que le correspondía. Pero sí que le daba buenos regalos a los hijos de cualquier vecino, mientras que los propios estaban casi sin zapatos. Era triste verlo a él dando buenos regalos a los hijos ajenos y dando miserias a los hijos propios. Y ella le tocó ver eso hasta que dijo basta. Número 7. Es irresponsable, la irresponsabilidad describe a la persona egoísta más que cualquier cosa porque es una persona que quiere los beneficios de la relación pero no las responsabilidades y es que esta persona fomenta incluso eso dentro de sus hijos. A veces llegando borracha a la casa, a veces comprando exageradas cosas solo para aparentar opulencia ante la gente, sin que le importe las necesidades de su familia, tratando siempre de lucir como una dama acomodada ante la sociedad, aun cuando en su refrigerador no hay ni un huevo para alimentar a su familia. Irresponsabilidad que se proyecta solo en la necesidad de ser una magdalena adinerada, aun a costa del bienestar de su propia familia. Número 8. No te escucha, pero exige ser escuchado. Y lo último, siempre exige aquello que no da, siempre pide lo que no está dispuesto a ofrecer. A veces tú vienes y le hablas de tus cosas, simplemente te ignora y no te escucha. Pero cuando éste te habla de sus propios proyectos, se molesta cuando te distraes al menos un segundo y después se hace la víctima. Quiere que tú recuerdes su cumpleaños, mientras que éste ni siquiera hace el esfuerzo de recordar el tuyo. Siempre pidiendo aquello que no da, siempre exigiéndote aquello que no está dispuesta a soltar. Es así de egoísta, tan centrado, tan centrada en la idea de primero yo, segundo yo y tercero yo. Si estás en una relación así, es mejor que te marches. ¿Qué haces ahí? ¿Te suma? La verdad no, solo te resta. No te quedes entonces. Espero que este video te haya gustado y como lo prometí, voy a revelarte el origen de los anillos de boda. Los anillos de compromiso eran usados por las mujeres que estaban a punto de contraer nupcias en el antiguo Egipto. Según la creencia de la época, el anillo se colocaba en el dedo anular, ya que en este está la vena amoris, una vena que va desde la mano y llega justo al corazón. Con el tiempo esta costumbre fue llegando hasta los romanos y finalmente los cristianos y judíos la fueron acogiendo como parte de la ceremonia matrimonial, y no fue sino hasta la edad media en que los anillos se empezaron a decorar con gemas y diamantes, esto según la revista Forbes. Vaya dato interesante, ¿cierto? Supongo que la imagen simbólica del anillo de bodas sigue siendo algo tan bello en nuestros días, pero ¿tú crees que aún pueda existir el amor sincero? ¿Crees que de verdad la gente se puede amar sin condiciones y de forma mutua? Es más, déjame hacerte un par de preguntas y me gustaría que me las respondieras en los comentarios. Y son las siguientes. ¿Crees que existe el amor verdadero? ¿Estamos preparados para encontrarlo? Una pregunta adicional. Y si lo hallamos, ¿cómo lo conservamos? Te dejaré las preguntas en el cuadro de comentarios con mis respuestas y esperando a leer las tuyas.